Muy buenas si tienes una bicicleta estática en tu casa estás aburrido de ella y te gustaría poder conectar a las aplicaciones que hay tanto en el tablet como en el ordenador. En este vídeo te presento una solución muy económica para poder conectarla con el software más popular como Swift o Bicool. Empezamos. Lo primero que necesitamos es una bicicleta de spinning normal y vamos a tener que comprar como mínimo dos sensores uno de cadencia y uno de velocidad adicionalmente si queremos montar un tablet o un móvil pues nos hará falta un soporte de móvil o tablet y luego también si queremos que la conexión no sea con un móvil sino que nos conectemos con un pc nos hará falta un adaptador de usb con AMPLUS en la descripción del vídeo he dejado un enlace a todos los dispositivos que yo tengo en mi configuración de la bicicleta el por qué he hecho este vídeo pues porque me he tirado varios días intentando configurar la bicicleta sin éxito hasta que al final he encontrado una solución interesante. Porque el problema que había es que los sensores de velocidad están preparados para las bicicletas normales que van con un rodillo que se pone en el eje trasero o maza. Y para bicicletas de spinning solo había encontrado algún vídeo donde había unos pedales con un potenciómetro que valía unos 400 euros. Y otro vídeo en inglés que les soldaba a la rueda delantera un trozo de metálico para poder poner el sensor. La solución que os presento os puede parecer interesante y es muy sencilla de implementar. El sensor de cadencia y de velocidad en realidad es el mismo. Depende del color que aparezca cuando ponemos la pila, se comportará como sensor de cadencia o de velocidad. Vemos que si sacamos la pila y la insertamos una vez, pues nos va a aparecer en color azul y si está en azul es un sensor de cadencia y hay que ponerlo en la biela de la bicicleta. Si quitamos la pila y la ponemos de nuevo, estaremos cambiando el modo del sistema y estará pasando a ser modo velocímetro, que será cuando se ponga la luz en rojo al cerrarlo. Y este lo pondremos en la rueda. La solución es ponerlo en la rueda pegado como veremos ahora. El primero, el de cadencia, ¿cómo se coloca? Pues como estamos viendo en la imagen, se engancha la vila de una forma muy sencilla. Lo que me costó dos días descubrir es que pegando el sensor a la rueda, como veis en la imagen, funciona perfectamente el control de velocidad. Para demostrar cómo funciona, vamos a verlo con dos aplicaciones. Si te gusta el contenido del vídeo, suscríbete al canal. Lo primero será con Be cool Vamos a probarla en el tablet. Es una de las más populares. Y vamos a ver cómo configurar el velocímetro y el sensor de cadencia. Iniciamos la aplicación. Y una vez que está iniciada vamos a seleccionar la opción de configuración. Nos pide que conectemos los dispositivos. Es muy importante para que detecte los dispositivos que movamos los pedales y que se mueva la rueda. Entonces vamos a seleccionar por ejemplo el velocímetro. Darle a añadir. Detecta por Bluetooth uno de los elementos que es el que tenemos en la rueda y le pulsamos el botón conectar. Vemos en la imagen que se ha conectado con el sensor y lo que tenemos que hacer es empezar a mover los pedales para que detecte información. El siguiente sensor es el cadenciómetro. El cadenciómetro nos mide la forma como se pedalea, la cadencia de pedaleo. Pulsamos añadir y elegimos el otro sensor, en mi caso es el. 101 son los dos sensores iguales pero el otro que mide la cadencia que está en la biela y cuando empezamos a mover la bicicleta a pedalear pues va cogiendo la información y ve ya aparece a un lado la velocidad en kilómetros por oro y en el otro lado en revoluciones por minuto y están los dos funcionando con esto ya tenemos configurada la aplicación y ahora ya podríamos pasar a probarla vamos a ver que hay muchos circuitos vamos a buscar algo cerca de donde estamos nosotros, en Málaga. Escribimos Málaga y pulsamos buscar. Y aparecen varios circuitos. Un clásico en Málaga es la Cuesta de la Reina, Los Montes. Vamos a intentar subirlo. Lo seleccionamos, pulsamos el botón de empezar. Y se carga y vamos a ver que esta herramienta Bicool tiene tres modos de visualización muy interesantes. Uno es el modo vídeo, otro sería el modo virtual y otro el modo mapa. Para empezar podemos empezar a pedalear y la bicicleta no se mueve del sitio, como una especie de calentamiento previo. Y si queremos comenzar, lo que hay que hacer es dejar de pedalear. Dejamos de pedalear y si estamos 10 segundos sin pedalear, empieza una cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1... Y entonces ya sí si empezamos a pedalear ya comienza el circuito y empezamos en esta ventana inicial que es la pantalla virtual. Si desplazamos con el dedo se pasa al modo mapa. Y si desplazamos de nuevo se pasaría al modo vídeo, donde lo que se ve es una grabación en vídeo del ascenso que se adapta a la velocidad que nosotros tengamos en nuestro desarrollo. Lo que hace que la sensación sea bastante interesante. En el modo virtual también podemos modificar bajando el, con el dedo se quitaría la, el panel informativo y pellizcando cambiamos el modo de visualización más cerca, más lejos, sin, sin que se vea en, ter, en primera persona o verlo desde fuera como si fuera una cámara vamos a ver ahora otra aplicación muy popular que es Swift vamos a probar la aplicación Swift en el PC y para ello, tanto para esta como para cualquier otra aplicación, necesitamos un receptor AND para poder leer la información de cadencia y de velocidad de los distintos sensores. Cuando iniciamos sesión, lo primero que nos va a aparecer va a ser la configuración de los sensores. En la parte superior vemos que está el sensor de Bluetooth y el de AND Plus funcionando. Y vamos a configurar primero el sensor de cadencia. Le damos a buscar y empezamos a pedalear. Cuando empezamos a pedalear, igual que hacíamos antes con el tablet, nos aparece el sensor de cadencia que nos lo detecta el sensor de ANT+. Plus. Vemos cómo es necesario moverlo para que funcione correctamente. Y lo aceptamos en el botón naranja. El siguiente paso será configurar el sensor de velocidad. Pulsamos sobre él para iniciarlo, en Buscar. Y tenemos que seleccionar el tamaño de la cubierta. Es muy importante para que se parezca lo más posible la velocidad que lee dando vueltas con la velocidad de nuestra bicicleta, pues elegir el valor pequeño, ya que la rueda es pequeña. Después seleccionamos un rodillo cualquiera. Con esto ya tenemos configurado el sensor de cadencia y el sensor de velocidad. Y podríamos empezar a probar la aplicación. Esta aplicación es bastante entretenida porque hay mucho más usuarios que en la aplicación de Bicool. La aplicación de Bicool aporta la parte de realismo y en esta pues es la parte más de juego. Donde tú estás moviéndote, cuando empezamos a movernos, veis que aparecen directamente muchos usuarios de todas partes del mundo. ¿no? Esta aplicación tiene una aplicación compañera que se llama el Swift Companion que se puede instalar en el móvil o se puede instalar en el tablet y es de utilidad ir con las dos aplicaciones porque nos permite interactuar con el resto de los usuarios. Vamos a verla. La sincronización es automática si están dentro de la misma red y nos identificamos con el mismo usuario. Vemos que en la pantalla de ordenador aparece la potencia y la velocidad. Y esa misma potencia aparece en el tablet en el mapa. En el tablet podemos movernos por distintas pantallas, podemos movernos dentro del mapa, pero también podemos acceder a Workout, que nos va mostrando las distintas etapas por las que va nuestro entrenamiento. Podemos ver otros compañeros que están jugando con, con nosotros, los otros sets como le llama Swipsers. Y podemos poner mensajes e información al resto de los usuarios además de poder seleccionar los caminos por los que podemos ir. Como veis en el mapa, nos estamos acercando a una bifurcación y en la pantalla del ordenador nos dice que pulsemos para elegir si queremos ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vamos al Tablet y elegimos la dirección hacia donde queramos ir. Y vemos que a la derecha nos aparece también un pulgar que podríamos usar para citar a algunos de los compañeros que están a lo largo del recorrido. Como veis, con estas dos aplicaciones y hay otras muchas más, van a hacer que el rato que pasemos haciendo deporte en casa pues sea más entretenido. Vamos a ver otra cosa adicional, que es si tenéis un reloj tipo Garmin, también podemos pasar la información del pulsómetro. Es muy sencillo. Tendríamos que pulsar en las opciones de configuración. Buscaríamos monitor de frecuencia cardíaca y seleccionaríamos la opción de transmitir. Ahí aparece la frecuencia, si vamos abajo aparece emitir frecuencia. Y con esto, si lo ponemos en activado, podremos desde el ordenador leer la información. Vamos a ver, una vez que está activado, el emitir frecuencia, si nos conectamos al, al PC. Por ejemplo, dentro de la aplicación Swift, vemos que hay una opción que es frecuencia cardíaca. Pues le diremos buscar. y nos va a encontrar el reloj y vemos que podemos ver en pantalla cuál es nuestro pulso por lo tanto podemos ver el pulso, la cadencia y la velocidad pues con esto ya está todo listo y ya solo nos queda hacer un poquito de ejercicio que era el objetivo final y divertirnos con algunas de las dos aplicaciones espero que el vídeo sea de utilidad y que os sirva para darle una nueva vida a vuestra bicicleta de spinning y aunque esta no es la temática principal de mi canal Echar un vistazo que puede que encontréis cosas interesantes y suscribiros si así es.